Capítulo primero En la madriguera Alicia empezaba a sentirse cansadísima de estar sentada en un margen, al lado de su hermana, sin saber qué hacer. Por dos veces había atisbado el libro que ella leía, pero era un libro sin grabados, sin diálogo y —¿De qué sirve un libro? —se dijo Alicia—, si no tiene diálogo ni grabados. Y dándose a pensar de la mejor manera que le permitían la somnolencia y el atontamiento en que la había sumido el calor de aquella jornada, consideraba en su foro interno si valdría la pena entretenerse en arrancar margaritas por el gusto de hacer una cadena con ellas, cuando de pronto saltó a su lado un conejo blanco, de ojuelos encarnados. No había en ello nada de extraordinario, ni le pareció a Alicia cosa fuera de lo corriente oír que el conejo se dijera a sí mismo. —¡Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde! Cuando lo reflexionara después, comprendería que debía haberse maravillado, pero en tanto le parecía la cosa más natural del mundo. No obstante, viendo que el conejo se sacaba un reloj del bolsillo del chaleco, lo miraba y echaba a correr, Alicia se puso en pie, porque enseguida reflexionó que nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj para saber la hora, y, encendida la curiosidad, se fue corriendo por el campo y llegó a tiempo de ver que el conejo se metía de cabeza en una gran madriguera al pie de una barda. En un instante, Alicia se metió detrás de él sin pensar ni remotamente si le sería posible salir. La madriguera empezaba siendo horizontal como un túnel, pero luego se hundía bruscamente, tanto que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse, pues se encontró con que se caía por un sitio semejante a un hondopozo. O el pozo era profundísimo o ella caía muy despacio, porque, si no había tenido tiempo de pensar en detenerse, en cambio lo tuvo para mirar alrededor y preguntarse qué era lo que iba a suceder. Enseguida procuró mirar al suelo, porque quería ver dónde pisaría, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró a las paredes del pozo y observó que estaban llenas de armarios y de anaqueles de libros. Aquí y allá. Vio algunos mapas y cuadros colgados de unos ganchos. Cogió una jarra de uno de los estantes, al pasar. Tenía un marbete que decía, mermelada de naranja, mas, para desencanto suyo, estaba vacía. No le pareció bien arrojarla al fondo por temor de matar a alguien, así es que procuró dejarla en otro de los estantes mientras iba descendiendo. —Bien —pensó Alicia—, después de una caída como esta, no hay miedo de rodar por las escaleras, ¡qué valiente me van a encontrar en casa! ¡Como que ni he de quejarme cuando me encuentren, aunque esto sea que me he caído del tejado! Cosa que le parecía muy dentro de lo posible. Y, en tanto, bajaba, bajaba, bajaba... ¿No acabaría nunca aquel descenso? —¿Cuántas millas habré bajado ya? —se preguntó en voz alta. Llegaré a algún sitio cerca del centro de la Tierra. A ver, creo que lo menos he corrido hacia abajo cuatro mil millas. Alicia había aprendido algo de eso en las lecciones que daba en el colegio, y por más que no fuera aquella una excelente ocasión para hacer gala de sus conocimientos, ya que nadie podía oírla, le pareció bien hacer un poco de repaso. Sí, esta es aproximadamente la distancia que he recorrido. Pero... ¿Hacia qué latitud o longitud me encamino? No tenía Alicia la menor idea de lo que las palabras latitud y longitud significasen, pero se le antojaba que estaba bien pronunciar vocablos tan bellos y sonoros. Pronto volvió a decirse, No sé si estoy cayendo a través de la Tierra. Qué divertido sería salir por el otro lado, donde la gente anda de cabeza. Los... antipáticos, creo que se llaman así. Ahora se alegraba de que nadie la oyera, pues no le sonaba del todo apropiada esta palabra. —Pero, claro, bien tendré que preguntarles el nombre de su país. —¿Tiene usted la bondad, señora, de decirme si esto es Nueva Zelanda o Australia? Y así pensando, trataba de ensayar cortesías —¡Cortesías, al paso que caía por el espacio! —¿Cómo se las compondría? ¡Pero qué ignorante iba a parecerle a la señora a quien hiciera tal pregunta! No, no es cosa de ir preguntando. ¿Acaso lo vea escrito en alguna parte? Abajo, abajo, abajo. No cabía hacer otra cosa. Así es que Alicia pronto reanudó el monólogo. —Creo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata me figuro que no se olvidarán de ponerle su platito de leche a la hora de merendar. —¡Dina, querida mía, quisiera tenerte aquí, a mi lado! —Es verdad que en el aire no hay ratones, pero podrías cazar algún murciélago, pues los murciélagos, ¿sabes?, se parecen mucho a los ratones. Ahora, que yo no sé si a los gatos les gustan los murciélagos. Y a esto Alicia empezó a adormecerse de una manera extraña, repitiéndose. ¿comen murciélagos los gatos? ¿comen murciélagos los gatos? Y a veces se equivocaba. ¿comen gatos los murciélagos? Porque, ¿comprendéis?, como no podía contestarse, no importaba alterar así la pregunta. Empezaba a sentir que se dormía de veras, soñando que paseaba de la mano con Dina, e iba diciéndose con viva impaciencia, —Ahora, Dina, dime la verdad has comido alguna vez murciélago? Cuando, de pronto, ¡cataplum!, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas donde terminó su viaje por el espacio. No sufrió el menor daño y se puso en pie de un salto. Miró hacia arriba, pero allá estaba oscuro. Enfrente de ella se extendía otro largo pasillo, y el Conejo Blanco corría hacia abajo aún al alcance de su vista. No había momento que perder. Siguió por allí Alicia ligera como el viento, y todavía llegó a tiempo de oírle decir al volver una esquina. Válganme mis orejas y mis bigotes. ¿Y qué tarde se me hace? Alicia llegó casi al mismo tiempo que el conejo a la esquina, pero él dobló rápidamente y ella le perdió de vista. Se encontró sola en una larga sala alumbrada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor, pero todas estaban cerradas, y, después de ir de un lado a otro, probando de abrirlas inútilmente, se dirigió al centro de la estancia, pensando cómo se las compondría para salir de allí. Al pronto se dio cuenta de que había una mesa de tres patas toda de cristal macizo. No había encima de ella más que una llavecita dorada, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue pensar que sería alguna de las puertas de la sala. Pero... ¡Ay! Para unas cerraduras era grande, y en otras iba demasiado holgada y de ninguna manera pudo abrirlas. Sin embargo, a la segunda vuelta advirtió que había una cortinilla ocultando una portezuela que no llegaría a un metro de altura. Probó allí la llave y con alegría vio que iba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un angosto pasadizo no mucho más ancho que una madriguera. Se arrodilló para mirar por allí y vio que al otro lado, se extendía el jardín más delicioso que imaginar pudiera. ¡Cuántas ganas tenía de salir de aquella oscura sala e ir a pasear entre aquellos macizos de vistosas flores y aquellas frescas fuentes! Pero apenas podía meter la cabeza por la abertura. Aun suponiendo que mi cabeza pasara, pensó la pobre Alicia, de poco me serviría, separada de los hombros. ¡Oh! ¡cuánto me gustaría poderme encoger como un telescopio! Y creo que podría hacerlo con solo saber cómo empezar. Porque hay que comprender que habían comenzado a pasar cosas tan extraordinarias que Alicia ya creía que apenas había nada en realidad imposible. Poco sacaría de estar esperando delante de aquella abertura, así es que volvió a la mesa de cristal con la confianza de encontrar otra llave, o, en último caso, algún manual de reglas para enseñar a la gente a encogerse como los telescopios. Lo que encontró esta vez fue una botellita que, en verdad, no estaba la vez anterior, se dijo Alicia, y que llevaba atado al cuello un marbete con la palabra «Bébeme», lindamente impresa en grandes caracteres. —Estaba muy bien decir «Bébeme», pero la pequeña y prudente Alicia no lo haría con precipitación. —No, antes la quiero examinar bien, no sea que tenga la indicación de «veneno». Pues muchas veces había leído historias de niños que se quemaron y que incluso fueron devorados por las fieras, y cosas por el estilo, todo ello por olvidarse de las indicaciones sencillas que las personas que les querían les habían hecho, tales como que el tener demasiado rato cogido el urgón de la chimenea quema la mano, y que al hacer uno un corte hondo en un dedo sale sangre, y lo que ella nunca olvidaba, o sea, que beber el contenido de una botella que lleve la indicación de «veneno» suele, a la corta o a la larga, hacer daño. Aquella botella, no obstante, no tenía tal indicación, por lo cual Alicia se aventuró a probar su contenido, y, encontrándolo en verdad delicioso, pues tenía una especie de mezcla de sabores de tarta de cerezas, de almíbar, de piña, de pavo asado, de caramelo y de empanada caliente de manteca, se lo acabó en un momento. —¡Qué sensación más extraña! —exclamó Alicia—. ¡Me debo estar encogiendo como un telescopio! Y así era, en efecto. Ya no tenía más que veinticinco centímetros, y se le encendieron los ojos de alegría, pensando que tendría la medida necesaria para pasar por la abertura del jardín. De todos modos, esperó un poco, para convencerse de que no se encogía ya más, y se sintió inquieta al pensarlo. Porque podría suceder, se decía Alicia para sus adentros, como comprenderéis, que llegara a acabarme del todo como una bujía. Y, la verdad, no sé lo que sería de mí, entonces. Y se esforzaba por imaginarse cómo es la llama de una bujía cuando se apaga, y no recordaba haberlo visto nunca. Al cabo de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero... ¡Ah! ¡Pobre Alicia! Al llegar a la puerta encontró con que se había olvidado de la llavecita dorada, y al volver a buscarla, vio que ya no alcanzaba a cogerla de la mesa. La veía claramente a través del cristal, e hizo cuanto pudo por encaramarse por una de las patas, pero era muy resbaladiza y, cuando se rindió de tal esfuerzo, la pobrecilla sentóse en el suelo y se echó a llorar. —¡Vamos, que no sacarás nada llorando de esta manera! se dijo Alicia a sí misma con un poco de dureza. —Te aconsejo que dejes de llorar al punto. Con frecuencia se daba excelentes consejos, que casi nunca seguía, y a veces llegaba a reprenderse con tal severidad que se arrancaba lágrimas de los ojos, hasta se acordaba de que una vez se quiso tirar de las orejas por haberse engañado en una partida de croquet que había estado jugando ella sola. Pues esta curiosa criatura, era muy dada a fingir desdoblamiento de su persona, creyendo ser dos en vez de una. Pero de nada me servirá ahora, pensaba la pobre Alicia, pretender ser dos personas cuando... Bastante tengo con hacerme una sola persona respetable. Pronto su mirada se fijó en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró dentro una diminuta torta en la que se leía esta palabra. Cómeme, que estaba trazada con almíbar de grosella. —Bien, me la comeré —se dijo Alicia—, y si me hace crecer otra vez, podré coger la llave, y si me hace más pequeña todavía, pasaré por debajo de la puerta. Así, de todas maneras, entraré en el jardín y pase lo que Dios quiera. Dio un mordisquito y se preguntó, llena de ansiedad, —¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? y se llevaba la mano a la cabeza para comprobar si crecía o disminuía, pero le sorprendió mucho encontrarse con que continuaba de la misma manera. Esto es, en efecto, lo que pasa siempre que se come torta, pero Alicia se había acostumbrado de tal manera a no esperar más que cosas extraordinarias que le pareció muy triste y estúpido seguir viviendo de una manera normal. Así es que tomó una decisión, y en un momento se comió toda la torta.